que no entiendes que no puedes despertar mi furia y luego querer que se aplaque sin más no, no debes despertar mi furia mi furia es como el toro desbocado que corre sin mirar y en vista a quien se le ponga por delante y mis palabras son dos astas afiladas que se hunden en la carne y que dejan heridas no despiertes, mi tuya, No. No la despiertes. Y... Me enseño Sí, es que me hace mucha la porque me veo las caras, ahí está con A ver qué es lo que dice Laura ahora, ¿no? no